Bienvenida y bienvenido a este MOOC Poténciate con Redes Sociales, en el que vamos a darte las claves para que saques el máximo partido a tu presencia en la red, en internet, desde un punto de vista profesional. Mi nombre es Oriol Borrás, soy doctor ingeniero en telecomunicación y te voy a acompañar a lo largo de este MOOC, tanto en los contenidos como en el día a día. Soy profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos y asesor técnico pedagógico en la Universidad Politécnica de Madrid. Mi área de investigación son las tecnologías educativas y en concreto la aplicación de las redes sociales en la enseñanza, la gamificación, los MOOC y desde hace unos años estoy trabajando en el campo de la identidad digital profesional y académica. En esta última línea he trabajado especialmente durante más de cuatro años dirigiendo talleres, alumnos y proyectos de fin de grado. Llevo desde 2012 en el campo de los MOOC, participando en uno de los primeros cursos que se impartió en X en esta plataforma. En cuanto a la temática del MOOC, me considero más que experto, facilitador, y aunque tengo experiencia en este campo, soy de la opinión de que el verdadero valor de este tipo de cursos eres tú y tu conocimiento, así que también espero aprender mucho de todo lo que nos aportes. Como ya comenté en el vídeo de presentación, en este MOOC todo el mundo es bienvenido, y no importa tu experiencia en el uso de las herramientas que te vamos a mostrar. Nosotros te facilitaremos información adicional para que puedas completar esas lagunas. Nos gustaría también enfatizar que este curso no es un máster ni un curso para Community Managers, simplemente queremos acercar el mundo del social media y el marketing digital desde un punto de vista de marca personal a cualquier persona y ayudarte a comprender los conceptos básicos. En este módulo 0 o guía de aprendizaje te daremos las claves para trabajar con el MOOC y aquí encontrarás toda la información necesaria sobre el funcionamiento, las fechas, evaluación, certificados, etc. El contenido se organiza, sin contar esta guía, en cuatro módulos teóricos. En el primer módulo, estudiaremos la identidad digital y analizaremos la huella actual que dejamos en la red, a través de nuestras acciones. Sin actuar todavía sobre ella, vendrá a ser como un estado del arte de nuestra identidad digital. El segundo módulo se centrará en la gestión de la identidad digital, buscando un enfoque profesional a partir del estado actual de nuestra presencia en la red. Para ello veremos un amplio abanico de herramientas que nos ayudarán a mejorar nuestra visibilidad en Internet. El tercer módulo girará en torno a redes sociales profesionales, tanto para la búsqueda de empleo como para generar red de contactos y nuevamente posicionarnos mejor en Internet. Nos centraremos en Linkedin, pero también veremos otras como Vivi o redes académicas. El último módulo tiene como objetivo convertirnos en marca personal y dará a conocer el mundo del SEO, las analíticas web y veremos cómo posicionar nuestros contenidos en vídeo, dado el auge que están tomando este tipo de recursos. Cada uno de los módulos se divide en una serie de lecciones que abordan un tema concreto y profundizan en él. Hay dos tipos de lecciones, las que se basan en vídeo y las que se basan en texto. En las primeras, además del vídeo, encontrarás textos con información relativa al vídeo, enlaces, resúmenes, infografías, definiciones o ejemplos que hayamos visto y en algunos casos información adicional, ya sea para completar algún contenido, alguna laguna que tengas o para ampliarlo. Cada módulo cuenta con una serie de actividades totalmente voluntarias que están repartidas entre todas las lecciones. Estas actividades están diseñadas para que saques el máximo provecho a los contenidos que te ofrecemos, por lo que te recomendamos que las hagas. Además, cada semana tendrá lugar uno o más eventos de corta duración, que podrás seguir cómodamente en directo desde casa o el móvil, e incluso participar. Ya te lo explicaremos a su debido tiempo. Todos los eventos se quedan guardados para que luego puedas verlos en la lista de reproducción de YouTube que encontrarás en esta guía de aprendizaje para realizar el MOOC dispones de cuatro semanas, aunque tendrás a tu disposición desde el primer día todo el contenido, salvo aquellas actividades de evaluación, que estas se irán abriendo de manera secuencial cada semana hasta llegar a la cuarta. Nuestra recomendación es que lleves el curso al día y no quieras acabarlo en una semana. Para que sigas el ritmo recomendado, te enviaremos una serie de correos electrónicos marcando la velocidad y avisando de los hitos más importantes. Una de las claves para nosotros es la colaboración, y es que tu participación, sepas más o menos, es indispensable. Creemos que tienes mucho que decir y opinar, y por eso el modelo de trabajo se basa en una comunidad de aprendizaje. Es decir, un espacio en red donde pod podáis conoceros y compartir opiniones, ideas, contenidos interesantes que encuentres en la red, o simplemente comentar lo que otros publiquen. También podrás plantear tus dudas tanto sobre los contenidos como del funcionamiento de la plataforma. Para ello, hemos habilitado un grupo de Facebook. Te dejamos el enlace en esta guía de aprendizaje y un video tutorial que explica cómo funciona. En este grupo, además, te invitamos a compartir las actividades voluntarias que vayamos proponiendo, para que otros compañeros puedan aprender de tus aportaciones o incluso ayudarte a mejorarlas. Y tú puedas hacer lo mismo con otros compañeros. Para nosotros, Tú eres el protagonista y el MOOC irá creciendo con tus aportaciones. Es por eso que en cada módulo, al final, contaremos con un espacio que iremos completando con las aportaciones más destacadas, así cada vez que entres podrás ver cómo crece gracias a ti. Para superar este MOOC simplemente deberás realizar con éxito cuatro pruebas de evaluación, una por módulo y obtener más de un 5 de nota. Contarás con varios intentos y te ofreceremos una retroalimentación en las respuestas, que no sean correctas, con consejos para que revises aquellos conceptos que no hayan quedado del todo claros. Aunque la duración calculada para el MOOC es de 20 horas, unas 5 horas semanales, la duración real dependerá de distintos factores. Por un lado tus conocimientos previos, no es lo mismo tener una cuenta en Twitter y dominarla que tener que aprender a utilizarla. Y por otro lado el grado de profundización. Te ofrecemos bastantes contenidos adicionales y voluntarios que lógicamente harán que se vea incrementada esa duración. Una vez finalizado el mes, este MOOC quedará abierto para la consulta, pero los act las actividades de evaluación se cerrarán y no se podrá optar a los certificados. Si tu interés es superar el curso, te recomendamos que te centres en los contenidos principales y dejes para el final aquellos adicionales. Por último, nos gustaría recordarte que este MOOC es de nivel básico. Y aunque te damos las pautas para aprender mucho más allá, recomendamos que para profundizar busques algún tipo de formación más avanzada, como cursos de especialización o másters. Para ello te propondremos a lo largo del curso una serie de soluciones formativas que la Universidad Rey Juan Carlos pone a tu disposición. Así que te animamos a empezar este MOOC con fuerza y nos vemos en los siguientes vídeos.